Hola, amigo, amigos, soy César de de Chitelevisión felicidad instantánea. Y hoy te voy a dar tres claves, tres sencillas claves para que consigas ser feliz nada más levantarte de la cama. E incluso, si lo haces el día anterior, ya lo tienes hasta preparado. ¿Te apetece? Pues escucha. Tú sabes que normalmente tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Tú puedes elegir no cada uno de ellos, eso está, eso está claro, pero sí puedes elegir la, la gran mayoría de ellos. Si tienes un pensamiento negativo, tu día será negativo. Si tienes un pensamiento positivo, tu día será positivo. Sé que eso ya lo sabes. Porque cuando te pones obtuso o obtusa con algún pensamiento poco positivo para ti, que a lo mejor no tiene ningún sentido, como los miedos que son irracionales, pues ya, ¡pum!, ya te han estropeado todo el santo día. Así que, para que tengas una mentalidad adecuada a la vida que quieres tener... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues algo tan sencillo como meter nueva información, como derrumbar esas antiguas creencias limitantes que te han hecho la vida imposible hasta este momento. Y que además, irónicamente, muchas de las creencias, por no decir el 99,9, nunca fueron tuyas. Así que si tú le pones un poquito de atención a lo que te voy a decir, verás cómo rápidamente cuando hagas esta pequeña dinámica te vas a sentir muchísimo mejor. Porque por otra parte, tu sistema racional, es decir, tu lado izquierdo del cerebro, vas a ver que lo que te digo es totalmente cierto. Las claves son muy simples, son tres. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Coge tu diario, tu cuaderno, tu workbook, toma nota. Uno, aceptarte. Uy, qué poco fácil parece eso de aceptarte. Pues es mucho más sencillo de lo que te parece. Mira, date cuenta que tu mente puede ser muy grande y abarcar muchísimos pensamientos, muchísimas creencias, muchísimo diálogo interno. Pero yo te pregunto, pregúntate, muy serio, quizá tu corazón es más grande que tu mente. Quizá la capacidad de amor incondicional que tienes dentro de ti es mucho más grande que tu mente. Pues si es así, y estoy seguro de que es así, ya te has aceptado. Porque tú dices, a ver, ¿cuántos defectos y cuántas virtudes tengo? Bueno, espera, espera, espera. Antes de ponerte a escribir toda esa locura, date cuenta de lo que te acabo de mencionar. ¿Vale? Por mucho que yo piense ahora en mis defectos, yo sé que tengo un corazón realmente enorme. Realmente me gusta ayudar, servir a los demás. Por entonces, ¿no vas a aceptar una persona que tenga esa misma identidad que tú? Sí, ¿verdad? Con lo cual ya aceptarte ha sido muy fácil, ¿verdad? La segunda, valorarte. Por la misma razón, ponte a pensar cuántas cosas buenas has hecho desde que te conoces, cuántas realmente desinteresadas, cuántas realmente por ayudar a los demás, por servir a los demás. Cuántas por querer a tus animales domésticos, por llevarte bien realmente con tus compañeros compañeras de trabajo. Me parece que seguro que te van a salir muchas, muchas, muchas experiencias que has tenido en el pasado, en las cuales, si otra persona fueras tú, te gustaría que fuera tu amigo o tu amiga, ¿verdad? Con lo cual, valorarte ya lo tienes fácil también. Yo entiendo que muchas veces cuando uno se valora, pensando en las experiencias pasadas, suele prejuzgarse e incluso juzgarse mal, ¿no? Es que fui débil es que no tuve valor, es que, bueno, vale, pero no estamos hablando de esas, estamos hablando de, oye, pues esto que hice, lo hice de corazón, oye, pues esto que hice, lo hice totalmente desinteresadamente, oye, pues esta ayuda que presté a aquel borracho que estaba en la calle, sin conocerla de nada, pues fue porque quise, oye, ese reloj que regalé a esa persona que me caía bien, pues... Yo no esperaba nada a cambio de él, o ese abrazo que le di a ese niño que en ese momento estaba desconsolado llorando en la calle, etc, etc, etc. Luego, creo que eres una persona que tienes valores humanos y valores importantes, y ya lo has demostrado, ¿te das cuenta? Ya lo has demostrado. Y el último, el tercer punto, que es el más sencillo de todos, aunque a la par, el más poco fácil de llevar a cabo. Deja de compararte con nadie. Porque todos somos iguales y a la par todos somos diferentes. Y me explico, todos estamos en un plano conciencia diferente. Cada uno va aprendiendo de sus propios errores, cada uno va aprendiendo de su propio camino. ¿Y qué sucede? Pues que, lógicamente, no somos todos iguales. No tenemos las mismas experiencias. Es imposible. De hecho, como bien sabes, el ADN es totalmente diferente el del señor o señora del lado, que el tuyo. Todos somos iguales en el sentido de que Dios está dentro de nosotros, de que la energía cósmica está siempre para nuestro favor. También todos somos diferentes por esa misma razón, porque hemos nacido con un ADN diferente, que nos identifica. Por lo tanto, compararte con otra persona sería incluso ilógico e irreal. No tenemos el mismo color de pelo, no tenemos la misma pigmentación de piel, no tenemos el mismo tipo, a lo mejor, o grupo sanguíneo, etc, etc, etc. Si hay otra persona que a lo mejor tiene más éxito que nosotros en este momento es porque quizás se lo ha trabajado más. Así de simple. Recuerda que es más importante y tiene más peso la constancia y la disciplina que la inteligencia. Con lo cual deja de juzgarte ya. Y no te compares porque cada uno va aprendiendo según lo va necesitando. Por lo tanto te lo recuerdo. Tres puntos importantes que te dan una felicidad instantánea, que ayudan a replantear, a regrabar tu subconsciente para ser más feliz desde ya mismo, son aceptarte, valorarte y no compararte. Ya te pido que hagas una pequeña dinámica tan sencilla como estos tres puntos. Escoge un lugar en el cual estés a gusto, como siempre, con una privacidad total y ponte a escribir, a desarrollar en cada punto, cuando en el pasado conseguiste ya de por sí el realizarlo con pleno éxito y siendo positivo. El punto número tres, no compararte. Efectivamente, cuando hiciste algo y no te comparaste, ni pensaste en el resultado de si le gustaba al vecino o sería mejor que el del vecino, en ese momento fuiste positivo, en ese mismo momento fuiste feliz contigo mismo y reaccionaste e hiciste el lord de lo que te salía de dónde, del corazón. Así que apúntate al menos dos de cada, dos donde tú te aceptaste, dos circunstancias, dos experiencias en las cuales te aceptaste, dos en las cuales te valoraste y dos en las cuales ni te acordaste de compararte con nadie. Y te darás cuenta como tú ya has sido feliz en algún momento de tu vida, como tú ya te has demostrado que has eh, sido espontáneo y te ha salido un corazón más grande que tu mente. Espero que te haya ayudado, espero que te haga un poquito más feliz. Un abrazo. Hasta la siguiente.